Hola, hola. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un examen para revisar dónde hemos estado conociendo, amando y sirviendo mejor a Dios, cómo le estamos eh, reverenciando y dando gloria. Eh, estas eh, son las que dice el Catecismo de la Iglesia y los ejercicios espirituales que tienen que ver con el propósito de la vida. O San Ignacio comienza los ejercicios espirituales diciendo el ser humano es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y el Catecismo de la Iglesia, en el número uno, comienza diciendo lo mismo, el ser humano eh, ha sido creado para conocer, amar y servir a Dios nuestro Señor. Así que hoy pues vamos a estar eh, viendo cómo estamos viviendo en relación al propósito de nuestra vida y, y permitiendo que, que Dios nos vaya guiando o caminando con nosotros. Bienvenidos. Pues eh, vamos a comenzar como comenzamos eh, normalmente nuestro tiempo de oración eh, eh, y pues comenzamos eh, tomando conciencia de la presencia de Dios. Donde quiere que estemos, podemos eh, cambiar de posición si estamos... Eh, sentados nos podemos parar si estamos parados eh, pues podemos simplemente movernos un poco con la idea de, de de agarrar un poco de oxígeno así que yo me voy a poner de pie y así de pie comenzamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén, y haciendo esa señal de la cruz, tomamos plena conciencia de la mirada de Dios sobre nosotros, y en lo que nos sentamos, reconocemos esa mirada amorosa de Dios. vamos a tomar unos momentos para respirar profundo y preparar nuestro cuerpo comenzamos tomando conciencia de nuestra postura así que tratamos de poner la espalda recta lo más posible lo más recta posible eh, que debe tener la curvatura natural eh, la cabeza sin sostenerla sobre almohada, sobre la pared, eh, tratándola de sostener sobre la espalda. Esto la experiencia a mí me ha mostrado que es la clave para, para no quedarse dormido. <risa> y los pies los tratamos de poner firmemente sobre el piso. Y así comenzamos tomando el respiro más profundo que podamos, llenamos nuestros pulmones, sostenemos y soltamos. Una vez más llenamos desde el diafragma, que es la parte superior del estómago, sostenemos y soltamos y ahora vamos a enfocarnos en vaciar cada onza de aire de nuestros pulmones sacamos todo todo todo y llenamos nuevamente llenamos hasta mando poder sostenemos y vaciamos Y ahora vamos a continuar respirando de manera normal y vamos a pasar por todo nuestro cuerpo tratando de relajar eh, los músculos y esto lo hacemos mientras que tomamos la conciencia del don que es nuestro cuerpo, que es lo que nos permite interactuar con los demás y le damos gracias a Dios por nuestro cuerpo. Comenzamos con nuestro rostro. Extendemos todos los músculos hacia afuera, y hacemos la sonrisa más grande que podamos. Cerramos los ojos y soltamos. Lo vamos a juntar hacia adentro, vamos a hacer cara de pasita, de viejito. Y soltamos vamos a mover nuestro cuello hacia un lado hacia el otro inclinamos la cabeza hacia un lado hacia el otro levantamos el rostro hacia arriba y bajamos y sentimos los músculos de la parte inferior, de la parte trasera del cuello. Y ahora vamos a preparar nuestros hombros. Juntamos los hombros lo más que podamos. Tensamos, tensamos y a la cuenta de tres vamos a soltar. Una, dos, tres. Vamos a hacerlo tres veces porque es donde más guardamos tensión. Juntamos los hombros y a la cuenta de tres caen una, dos y tres. Finalmente juntamos los hombros y a la cuenta de tres caen una, dos y tres. Ahora vamos a tensar. Hacia adentro hacia el pecho. Hacia adentro de los brazos y si tensamos el pecho. Hacia atrás los brazos y tensamos la espalda. Y relajamos. Los brazos los juntamos. Sentimos los bíceps. Soltamos, relajamos. Hacia atrás sentimos los tríceps. Soltamos, relajamos. El abdomen lo tensamos, la espalda baja, tratamos de tensar esos músculos, ayuda a hacer un poquito de tensión hacia atrás y relajamos. Ahora los músculos de las piernas, los cuádriceps, los que están detrás de las piernas y las, las, eh, los glúteos, tensamos todo y soltamos. Finalmente levantamos los pies de puntitas y sentimos las pantorrillas y relajamos. Ahora levantamos hacia arriba la punta de los pies, pensamos y relajamos. Ahora la, los pies como si fueran una palma. Pensamos los dedos hacia adentro y relajamos. Lo subimos hacia arriba. Y relajamos. Y vamos a ponernos en la disposición con la oración preparatoria. Decimos, Señor, te ofrecemos este momento de oración. Que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos durante estos momentos, sea única y exclusivamente. ¿no? Para tu mayor gloria y alabanza. Este es un buen momento para quitar el autoplay de YouTube. Para poner el celular en silencio. Como un símbolo de que este momento se lo queremos entregar única y exclusivamente a Dios. Tomamos un respiro profundo y pedimos también la gracia eh, para el día de hoy. La gracia de hoy es Señor. Usted la puede hacer en sus propias palabras. Le pedimos que podamos reconocer el propósito de nuestra vida. Y reconocerte en cómo te hemos alabado, reverenciado, conocido, amado y servido en todo lo que hemos hecho en este día o en esta semana. Así que... Pues comenzamos este momento con Dios Señor Jesús, comenzamos dándote gracias porque durante toda esta semana has estado tratando de encontrarnos porque te nos estás dando a cada momento. El propósito de nuestra vida, nos dice el Catecismo de la Iglesia, es conocerte, amarte, servirte, estar en relación contigo, Señor, en todo. Y ahora... Revisamos nuestro caminar esta semana y tomamos un momento para reconocer que hemos recibido de Dios. ¿Tratamos de pensar en dos o tres cosas por las que podamos entrar en gratitud? ¿Cuáles han sido las cosas tal vez más significativas esta semana? Por las que puedo dar gracias a Dios. Comienzo a revisar lo que ha pasado en estos días, esta semana anterior. Y veo como ahí Dios se me estaba dando, como Dios conmigo De su vida En la vida de los demás Y agradezco a Dios por tres momentos En esta semana Pueden ser momentos pequeños De disfrutar De respirar momentos grandes si ha pasado algo relevante en nuestra vida en estos días Se ha pasado algo relevante para las personas que amo a mi alrededor a Dios porque al permitirme ver esto como un regalo como un don conozco mejor su rostro Conozco su corazón, el deseo de Dios De compartir conmigo Su vida Y a través de sus tres dones gracias a Dios que me permiten conocerlo mejor. Intento ver en esta semana Dones de la creación me he encontrado. Si salí a la calle, si pasé, tal vez algún pastizal. Con prisa, ahora trato de detenerme. Si pasé el cielo sin mirarlo, trato de detenerme ahora. Y me pregunto si esta semana... He conocido el amor de Dios a través del amor de alguien más. Pienso si ha habido sonrisas, llamadas telefónicas, videoconferencias, en los que Dios me sonríe a través de otros. regreso a esos momentos para admirarme de que ahí iba conociendo el rostro de Dios pienso En cómo he vivido en el amor durante esta semana. De qué formas me he dado a los demás. Darme a los demás. Requiere de mi tiempo, requiere a veces de mi esfuerzo, hasta de mi cansancio. Y pienso como este cansancio, como este esfuerzo, a veces las luchas de tratar de amar, de tratar de comunicarnos no siempre nos salen bien tomamos un momento para reconocer cómo Dios conoce nuestro corazón mira con amor y reconoce nuestro amor nuestros intentos de amor hacia los demás hacia nosotros mismos pienso acerca de mi relación conmigo mismo y cómo vivo en el amor. Pienso cómo he utilizado mis dones, mi tiempo, cosas que me salen bien porque ahí me doy cuenta que estoy utilizando cosas que Dios me ha dado regalos de Dios en mi ser son para el beneficio de los demás pienso como simplemente en esta semana lo que hice por haberlo hecho si eso que hice permitió poner en acción mis dones. Pienso en cómo eso le da gloria a Dios, que es el autor de mis dones, que al usar el regalo que me ha dado, Dios me mira y se sonríe. Pienso en la reverencia hacia Dios, su grandeza. Pienso cuáles han sido mis miedos en esta semana, mis fallos, tal vez en confiarle. Y reconozco... Él es más grande que todo eso. Conozco su grandeza. Me tomo unos momentos para hablar con Él. Y hablo con Jesús un amigo a otro acerca de sus dones acerca de las formas en las que le he dado gloria acerca de las formas en las que he amado y me he dejado amar acerca de las formas en las que lo he conocido, en su creación, en todo lo que he hecho esta semana. Me doy cuenta que en todo esto voy caminando hacia Él, hacia el propósito último de mi vida. Me quedo unos momentos hablando con Dios, esta semana honestamente. No solamente le hablo, sino que dejo que me responda. Vamos a darnos dos minutos. No lo hemos hecho, nos permitimos sentir el abrazo de Dios, que nos envuelve, que nos envuelve toda esta semana, que quiere envolvernos en la próxima. Terminamos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas.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 en esta oración que nos apoyen a evangelizar el algoritmo eh, dándole like y compartiendo este video para que otros puedan eh, beneficiarse y conectarse con el Señor también pero eso después de que escriben en su, en su en su cuaderno Dios bendiga y buenas noches